Pero no que no había puesto el micro. Pon el macro, tío, que esto es muy grande. <risa> el tío, no espera nada. <risa> <Pero macro>. <risa> <risa> Me imaginario y con el clásico. El ¡No! El